Gracias por la oportunidad que, que me brinda Seafi, de, primero de moderar este foro, pero también de, de poder hablar de, brevemente de Lighthouse, que es un proyecto nuevo, bueno, tan nuevo como que tiene tan solo un poco más de dos años de antigüedad, creado en el Instituto Español de Analistas Financieros con el apoyo de BME y 100% dedicado a la cobertura de compañías huérfanas, es decir, compañías sin cobertura de análisis por ningún broker del mercado español, y, esencialmente, compañías muy, muy pequeñas. Estamos cubriendo ya cerca de 20 compañías. Compañías tanto del mercado continuo como de, como de BME Growth. E intentando dar luz a esas compañías y que sean más conocidas, sean más líquidas y accedan a mejor financiación en el mercado. El proyecto está ubicado si se me permite la expresión, para alcanzar una cobertura de, de al menos 40. O sea que estamos en nuestro, estamos en nuestro camino de seguir incrementando coberturas. y y nada más, quizás eh, sí adelantar que junto a este, este enfoque de análisis fundamental que ya estamos llevando a cabo, este año arrancamos con un segundo enfoque, que es el de hacer análisis ESG eh, o de sostenibilidad de las compañías eh, pequeñas, cotizadas o no, que, que lo necesiten. O sea que va a ser una segunda manera que va a tener Lighthouse de, de contribuir al mercado. Como digo, un proyecto del, del IEAF, del Instituto Español de Analistas, respaldado por BME y centrado absolutamente en small companies españoles.